Al módulo de mediciones eléctricas, en este caso vamos a hablar del procesamiento de señales. Como hemos visto, la mayoría de los equipos procesan directamente la señal a través de software que vienen especializados con el equipo, pero esto implica el costo de una licencia de mantenimiento de este equipo. Muchas veces para algunas operaciones, pues... Podemos valernos de, de equipos como los osciloscopios que permiten registro de las señales instantáneas y es necesario procesarlas a través de algún programa matemático o simplemente utilizando herramientas como hojas de cálculo que nos permiten realizar cálculos para tener una idea de la calidad de servicio presente en nuestro sistema sin la necesidad de la colocación de un equipo especializado de calidad de servicio. Entonces, tenemos que tener algunos aspectos claves al momento de hacer la adquisición. Para la adquisición de la señal se recomienda realizar un muestreo durante la operación normal del sistema con una separación de hora y media entre medidas. Las, medias, las mediciones se deben realizar con un equipo de múltiples muestras en un mismo instante de tiempo para asegurar la exactitud de las mediciones realizadas y que las conclusiones que ellas deriven. Recordemos que si estamos midiendo cantidades trifásicas necesitamos al menos la medición de dos tensiones y dos corrientes simultáneas. Durante la medición en las inyecciones de armónica en las cargas se recomienda retirar los bancos de compensación reactiva a fin de evitar posibles resonancias. Dos conceptos son importantes, que son la frecuencia de Nyquist, que es la frecuencia de mostreo mínima necesaria para la representación exacta de la señal. Recordemos que en calidad de servicio se establece que la frecuencia de corte debería estar en el orden de la armónica 50, es decir, 3 kHz. Y el otro factor a considerar es la distorsión de muestreo o la aliasin, que es la distorsión que tiene la señal por el mismo proceso de sampleo o monitoreo. Aquí vemos un ejemplo, tenemos una señal que presenta contenido fundamental y contenido armónico y se realizan dos muestreos, uno de 10 puntos por ciclo y el otro de 25 puntos por ciclo. Al lado de la forma de onda de la señal se presenta el contenido armónico. Vemos que a menor muestreo, en este caso estamos usando 10 puntos, que es el doble de la frecuencia que estoy muestreando, tengo representado por las barras en color verde que la medición presenta errores. La fundamental no corresponde a 1 y la quinta armónica 0.2 y tengo la presencia de interarmónico. En cambio, al aumentar la frecuencia de muestreo a 25 puntos, tengo una mayor resolución en la señal y los valores se obtienen al valor teórico de la señal que estamos realizando. Es decir, esto nos permite concluir que a mayor muestreo tengo una mayor representación de la señal. Para evitar un muestreo excesivo, se propone o la mayoría de los equipos proponen no muestrear un único ciclo, sino muestrear varios ciclos. Generalmente los equipos de calidad de servicio muestran ventanas de 200 milisegundos que corresponden a 10 o a 12 ciclos de 50 o 60 Hz. Si hacemos este monitoreo basta monitorear pocos puntos para tener una buena precisión. En la gráfica podemos ver que seguimos realizando los mismos muestreos de 10 y 25 puntos por ciclo, pero en vez de analizar un ciclo, analizamos 10 ciclos de la señal. Vemos que la precisión del espectro armónico para las dos mediciones es la misma. Es decir, que cuando realizamos mediciones en un sistema industrial, no nos debemos conformar con un ciclo. Debemos tomar ventanas de por lo menos de 10 a 12 ciclos. Esto nos permite tener una mejor resolución sin tener que Aumentar la frecuencia de muestreo del instrumento de medición. Pues recordemos que estamos muestreando varios canales. Al muestrear varios canales, la frecuencia total del osciloscopio o del equipo de medición decae en el número de canales que estamos muestreando. En esta tabla vemos las especificaciones para la forma de onda para la medición de tensión, corriente, potencia... Tenemos que los valores efectivos deberían estar entre 0 y 600 por estándar de los instrumentos con, una, con un error de más o menos 0.5%. Con respecto al pico, el error se permite hasta el 2%. En el caso de corriente, el error es del 2%. En el caso de la potencia, vemos el error en la gráfica, tanto para la potencia promedio como para la potencia pico. Por otro lado vemos las especificaciones para contenido armónico, tanto de tensión, corrientes como para potencia, para bajo contenido armónico de 0 hasta la armónica 13, de la armónica 14 hasta la 35, que son las que generalmente muestran los equipos clase B, que son los más estándares que se consiguen en el mercado. Aquí vemos las especificaciones, lo que se conoce o lo que establece la norma ISS 61430 como un equipo de calidad de servicio tipo A. El equipo clase A es un equipo patrón. Permite resolver litigios entre una compañía y un proveedor. Este es un equipo que debe garantizar precisión hasta el tercer decimal. Es decir, que si realiza una medición con dos equipos certificados clase A, la diferencia difiere en el tercer decimal, por eso es que se utilizan para litigio. En la tabla vemos las especificaciones que requieren un equipo clase A. Si un equipo no presenta estos valores de rango de error, se considera clase B, no se puede utilizar para litigio y se debe tener en cuenta el orden de frecuencia en el que trabaja para tener la verdadera resolución del equipo. Hoy en día el estándar es clase A. Dentro de la clase A existe el instrumento clase A y el clase A patrón. El clase A patrón es el que permite calibrar equipos clase A. Estos equipos son muy costosos. Generalmente la mayoría de los proveedores ofrecen equipos clase A debido a que la electrónica ha bajado sus costos y los han hecho accesibles. Antiguamente, hace alrededor de unos 5 años, la mayoría de los equipos son clase B. Es a partir de hace 5 años que la mayoría de los fabricantes ofrecen ya directamente equipos clase A, bien sea móviles o de panel para hacer mediciones continuas. ¿Qué consideraciones debo realizar al momento de realizar una medición? Deben realizarse en periodos de tiempo que permitan caracterizar la naturaleza de las variables y los niveles de distorsión. Deben determinar la tendencia temporal de la contaminación armónica a través de histogramas probabilísticos. En general, las mediciones se realizan en periodos por lo menos de una semana. Hay procesos en los cuales se ven afectados por las estaciones. Entonces, en este caso tenemos que prolongar los pedidos de medición. Lo recomendable es al menos una semana. La norma establece por lo menos un mes y lo ideal es un año de medición para contemplar las cuatro estaciones en países donde tenemos cuatro estaciones. En nuestro caso, generalmente se utilizan dos mediciones en las dos estaciones marcadas, en invierno y en verano. Por lo menos las mediciones deben ser realizadas en una semana para ver todo el ciclo de operación. Si la industria o la planta trabaja 7 por 24 se pueden realizar mediciones de un día completo o una jornada completa de trabajo, ya que el proceso es repetitivo. O sea, que el periodo de medición lo establece la rutina de la empresa, cuando se repite el proceso. Los, en procesos estables de medición durante la operación es posible ser suficiente. Algunos sistemas requieren monitoreos permanentes de los niveles de distorsión, pues pueden cambiar con la operación. Por ejemplo, en las soldadoras de arco. La presentación de resultados puede diferir. Puede ser instantánea si, si presentamos las formas de onda instantáneas. Pueden ser en el tiempo, pueden ser a través de tablas donde presentamos valores máximos, mínimos, promedios, desviaciones estándar, media y mediana que nos permiten, mediante un análisis estadístico, establecer la calidad de servicio del equipo. Hay equipos que, que permiten esta medición a través de gráficas o el muestreo de datos histográficos adicionalmente está la, la medición a través de, de probabilidad en lo cual me permite ver la probabilidad acumulada o la densidad de probabilidad de un armónico específico durante la medición en esta última gráfica vemos dos modos de presentación, uno el valor instantáneo, el valor en tablas temporal y a través de histogramas probabilísticos. Generalmente el más común es el tipo A, que es la, la variable instantánea. Muchos equipos de medición ni siquiera presentan formas de onda instantáneas, lo que presentan son tendencias, valores promedios, máximos y mínimos a lo largo del periodo de medición. Con esto culminamos la parte de mediciones y de los equipos de medición y monitoreo.